Oye, Ryder Puto drogo Ryder Bien, eh, CJ Oye. Oye, CJ ¿Por qué crees que nunca acabé el colegio? Porque traficabas drogas Desde los 10 años No, no fue por eso ¿Por qué le cagaste a un profesor Por ir vestido como un bala? <risa> no, eh, no, tampoco eso. En realidad es porque soy demasiado inteligente para esta mierda Soy el puto amo negro sí, Un genio <risa> Ya, ya dice ¿Quién tiene todos los fuscos? O sea, ¿Quién tiene más armas que nadie? Uh, ¿Un hombre con muchas armas? Verga, me rindo El ejército negrata El ejército Wow. Claro, mira, claro. Colócate negro. Necesitarás un. Quita hit. eso de mi cara. Va, Sabes va, que no le me meto Quítate. Bueno, y esta vez crees que puedes conducir sin matarnos a los dos. ¿A dónde vamos? A los muelles. ¿Y de dónde sacaste la furgo? Antes no estaba. No, a mi par le ve como un ninja de relojería. ¿Es confiable? No como ciertos canevergas. Oye, ya basta. Perdí a mi hermano pequeño y ahora perdí a mi madre. No, no importa cuánta mierda te echa encima esta ciudad. CJ, tienes que ser parte de la people. Ya supongo. Bueno, llegamos. El depósito de la Guardia Nacional. Mierda, esto parece muy serio. ¿Lo haremos en serio? Negro, no seas idiota, son soldados de fin de semana. No pueden contra el poder de Grove Street. ¡Buen trabajo, CJ! Una misión suicida es justo lo que tenía en mente. ¡Ya entramos! ¡Vamos, Ryder! ¡Hey! Yo vigilo tú usa el maldito mortacargas. ¡Ah ja, ¡Vamos, negrata! ¡Coge esa maldita mierda! ¡Oh! ¡Verga! ¡CJ, mierda! ¡Hay demasiados de esos soldados! ¿No tienen más cajas afuera, CJ? ¡Oh, vamos! ¡Ya tenemos suficiente! ¡Oye, CJ! ¡Trepa! ¡Conduce y sácanos de aquí! Elby nos espera en Willowfield, negro. ¡Acelera! ¡Mierda, esos cabrones no se rinden! ¿Qué pasa allá atrás? ¡Que estos de putas vienen a toda madre! Esto va mal. Oye, estamos pesados. ¡Tira algunas cajas! Ya ladraste, negro. Toca el pito y yo les tiraré las cajas. ¡Yu! Eso estuvo cerca. ¡Cerca! ¡Eso fue una mierda! Dices que apoyas a la gente, pero solo te quejas como perra.